Es, traten de bajar algunas. Este, esta presentación es una guía que hice con Ashley Cier Casierra de la eh, Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil, eh, donde estuvimos trabajando un workshop de puros sensores remotos, bajar los crudos y ya procesarlos hasta, hasta tenerlos para usuario final. Eh, Primero les voy a mostrar, eh, estas, estas eh, incluye imágenes eh, de mar y imágenes de tierra. Vamos a ver primero las, las que están disponibles para eh, mar y pues están en este link que tienen en, va, va a quedar en el video y este, son imágenes que incluyen clorofila, calcio, fósforo, concentración de oxígeno, patimetría, eh, eh, sí, eh, salinidad y temperatura superficial del mar. Este, ustedes tienen que revisarlas, ver si les sirve, que no les sirve, eh, y no utilizar todas las que hay, ¿verdad? sino basarse en todo lo que ya vieron en, en otras partes del curso y además tienen unas proyecciones a clima futuro lo, dentro de 100 y 200 años me parece que tienen, eh, pero como no se pueden modelar todas esas otras variables que son tan complejas como clorófila, solo se incluye, por ejemplo, temperatura y salinidad. ¿no? Que, eh... Luis, una ¿Sabes de qué año está considerado? Yo descargué unas y pues ya viene el o no, y no estas, estas vienen acompañadas de un manuscrito, en donde ellos explican toda la metodología y ellos usaron sensores remotos, 20 años de sensores remotos, para estar sacando estos patrones. ¿verdad? Este, ahí está el link para que los puedan descargar. Y, este, bueno, un momento. Ok. Estas de aquí las hemos usado, por ejemplo, para bajar las eh, eh, imágenes de noche. También pueden encontrar algunas cosas sobre incendios. Eh, eh, ahí están distintas resoluciones. Eh, estas se bajan en TIFF. Eh, creo que también es para distintas zonas del mundo más ah, esta es como como bastante usada y hay tiene un montón de, de productos aquí entonces se van aquí en donde está la flecha donde hay una lista de todos los todos los satélites todos los sensores y los productos que hay por cada uno de los sensores eh, arriba, donde está la flecha grande, están todos los tipos de sensores que tienen y eh, abajo, para cada uno de los sensores, qué cosas pueden bajar hay por ejemplo a la, a la derecha, les dejé el ejemplo de que si hacen clic en la SRTM son imágenes de elevación y de esas hay a distintas resoluciones espaciales, entonces pueden bajar a un kilómetro o a 90 o 30 metros. Estas no han liberado lidar, todavía, ¿verdad? Estos porque tenían un proyecto para liberar lidar, de Estas están, bueno, no estoy seguro, no estoy seguro con estas, pero yo diría que tienen información del día. No no, no, no, estoy seguro. De hecho, elevación no recuerdo haber usado yo sensores. pero se las dejo nomás por si alguien alguien necesita usarlas. Eh, bueno, hacen, hacen clic ahí en donde está la, la diapositiva anterior, se van aquí donde dice geotopo de topografía y después es, les, les sale esta lista de zonas, ustedes ya escogen ahí qué zona por ejemplo y um, allá a la derecha está dos formas de bajarlas, cómo bajar las imágenes. Hacen clic ahí y están todas las instrucciones de todo lo que ustedes tienen que hacer, si tienen que registrar, si no, bla, bla, bla. Um, ok. Otra. Esta fue una que vimos... Eh, en una presentación anterior son imágenes que son de escala global hay de píxeles bastante grandes como creo que 10 kilómetros cada tamaño de un píxel y hay distintos tipos de información por ejemplo de atmósfera eh, que te puede servir para ver contaminación en ciudades estar monitoreando por meses eh, de energía como radiación solar en, en, el, en la tierra en tierra, donde dice land, allá está como los índices de vegetación que he estado hablando aquí, y este, está océano, que son imágenes como de temperatura superficial del, del mar o de clorofila en el mar. Y estas imágenes, eh, una vez que tú identificas, ah, quiero de océano y quiero que sea, no, no sé qué dice aquí, pero digamos temperatura. Entonces, ya vas, haces clic en temperatura, te despliega lo que está a la derecha y tú ya puedes escoger en qué mes de qué año querés esa información. Eh, estas imágenes se están colectando todos los días. Entonces, hay nubes en algunas zonas. Entonces, lo que ellos hacen es que para eliminar esas zonas en donde no pudieron colectar datos porque tal vez había nubes, es que sacan promedio del mes. Entonces, esos son los que ustedes pueden bajar aquí y también están en TIFF y después están las de Word eh, estas son de un proyecto que tiene algo que ver con la FAO sacaron un paper explicando eh, Word Grids, y básicamente el, la idea de hacer esto era generar datos para suelo entonces van a encontrar pH, calcio en el suelo, eh, porcentaje de contenido de materia orgánica. Entonces hay variables este, continuas y también tiene información de eh, clima, a un kilómetro de, de resolución de tamaño píxel En las de clima hay temperatura, eh, según cómo los satélites capturan cuánto calor rebota en el suelo. Entonces ellos... Eh, en lugar de estar haciendo interpolaciones con las estaciones de clima, ellos directamente colectan la temperatura que hay en, en, en el suelo, ¿verdad? Este, ah, tienen un montón de distintos eh, capas de, de un kilómetro y hay otras, un montón de otras capas de 0. a 5.6 kilómetros. Eh, por ejemplo, las de 5.6 kilómetros son estas de qué tipos de suelo hay ahí, eh, eso es para los que trabajan en edafología, pueden eh, revisar estas ahí porque tienen todas las clasificaciones de tipo de suelo y estas son las que vamos a explorar ahorita. Entonces lo que yo quisiera que hicieran es que fueran a, a Google y escribieran Waterglids y vamos a ver qué es lo que les sale ahí. Yo creo que pueden darle solo buscar worldgrids.org y después se van a, a liars. Okay. ¿Mm? bueno, una vez que estén ahí para parar el video eh, van a encontrar una imagen como esta donde está la flecha en donde hay okay, todas las capas de sensores de un kilómetro y está la lista todas las capas de 5 kilómetros y está la lista y digamos que yo voy a agarrar estas de un kilómetro eh, aparecen estas de, de, de hay, las de precipitación están colectadas a partir de las de Worklink entonces estas no son de sensores, las otras sí, y las otras tienen que ver como eh, índices de vegetación. Hay, una, hay uno un poco más nuevo que el NDB que se llama ELI, y también están las de temperatura superficial de la Tierra. Y algo que a mí me gusta mucho de estas es que cuando haces clic, eh, te despliega al lado derecho todas las características de esa capa, y te dice en qué unidades está. Por ejemplo, aquí dice descripción y está el nombre de la capa. Y después dice unidades milímetros. Entonces, eh, y además puedes ir a donde dice metadata. Um, y te, y o, eh, te dice cómo hicieron esa capa. Entonces, si yo quiero agarrar una de Eddy, me meto a ese link y me da hasta el script de R de cómo colectaron las imágenes a partir de la NASA en la página de MODIS cómo la procesaron, cómo agarraron todo, hicieron de las capas diarias, hicieron los promedios por, por mes, por ejemplo. Entonces, la ventaja de esta es que yo tenía un paper de la respalda, en una publicación de un jornal eh, revisado, y que explican todos los pasos que utilizaron para generar cada una de las capas. Entonces, vamos a parar el video ahí, y mientras ustedes navegan, y el ejercicio se va a tratar de bajar, una capa de aquí que va a ser de temperatura superficial del mar, el promedio, que es la 1, y además... van a ir a abajo y van a buscar unas capas que se llaman Evi. a un kilómetro también, el promedio anual también. Entonces vamos a bajar esas dos capas y las vamos a cortar para México. ¿Cuál es la que se ¿Bajar? ¿Eh? ¿Eh? Ahorita les voy a escribir esto.